Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 22 de marzo del 2018 Día Mundial del Agua Hoy es el Día Mundial del Agua, ese líquido tan vital que sin él no podemos vivir y lamentablemente lo estamos maltratando. Yo soy Fulvio Ureña y estaremos con ustedes estas dos horas de trabajo. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana por ustedes compartir y permitirnos estar en sus hogares. Junto a mis compañeros estaremos llevando a cabo estas eh, aplicaciones y estos trabajos de dos horas, hecho especialmente para ustedes, con noticias locales, nacionales e internacionales, comentarios, entrevistas y todo lo que pasa en el mundo geopolítico mundial, en este mundo globalizado. Gracias a Telenor, que a través del Canal 10 nos permite llegar a todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, esta provincia del mármol y las playas hermosas. Gracias también al canal 14 que nos enlaza con la novia del Atlántico, Puerto Plata, al canal 41 con la provincia de La Vega, Olímpica Ciudad de La Vega, al 42 con la provincia Sánchez Ramírez, la provincia de los Metales Preciosos, al canal 17 a través de de Televiaducto con la provincia de los Presidentes, Espaillat, Moca, también al 1014 con todo Estados Unidos y para todo el mundo, Telenor.com.do, que nos empalma con cada uno de los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe nacional de la Oficina de Meteorología ONAMET que para el día de hoy nos dicen que se van a incrementar las posibilidades de lluvias en la tarde y en la noche, debido a una vaguada prefrontal que tenemos en la parte del Atlántico, en toda la parte norte de la isla y la parte este. También las condiciones eh, de lluvias en algunas localidades al final de la tarde, esto va a ocasionar aguaceros débiles a moderados, tronadas aisladas y posibles ráfagas de vientos hacia las regiones noreste, norte, noreste, zona fronteriza y la cordillera central. Para luego mañana, este incremento de humedad va a ir eh, descontinuándose y nuevamente va a venir eh, más calor y días soleados. En resumen... Nosotros vamos a tener hoy nublado al final de la tarde con aguaceros débiles a moderados, tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia la porción noreste, norte, noreste, zona fronteriza y la cordillera central debido a esa vaguada prefrontal, temperaturas calurosas, por lo que se recomienda ingerir líquidos, también vestir ropa ligeras y no exponerse a las radiaciones de los rayos solares en las horas de 11 de la mañana a 4 de la tarde, es decir, que hoy tendremos un cielo medio nublado en la tarde. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir. Mientras tanto, en Estados Unidos, ya despidiendo el invierno y entrando a lo que es la primavera, una fuerte tormenta en el este que está ocasionando retraso de más de 1.800 vuelos, un asunto serio lo que está pasando en la costa de este Estados Unidos con esta tormenta de nieve. Ya producción tiene lista la voz de la mañana, que, bueno, todavía no está lista la voz de la mañana, luego va, vamos a presentársela, que está bien interesante, ya que se refiere a algunos acontecimientos que han acontecido en nuestro continente. Les decía que esta tormenta de Estados Unidos ha provocado retraso de más de 1.800 vuelos, ya en plena primavera, iniciando la primavera, para que ustedes vean cómo está la situación del clima a nivel mundial. Y la mayoría de estos fenómenos, la causa principal es la contaminación a la que nosotros hemos sometido el planeta. Y hoy, Día Mundial del Agua, día que se celebra, para recordarle al ser humano que una de las cosas más importantes es el agua. Muchos dicen que las principales guerras en los tiempos venideros se van a dar por el agua, aunque aquí aparentemente nosotros tenemos abundancia de agua. Todo el sur está en puntos rojo con relación a lo que es eh, el líquido preciado, el agua falta agua en todo el sur de República Dominicana y la mayoría de las partes de la frontera y el, la otra área prácticamente es en equilibrio, pero agua potable apenas le llega a un 32% de la población porque la mayoría de los ríos nosotros lo hemos contaminado lo hemos dañado este día del agua es un día para reflexionar y pensar que cada uno debe de aportar para que Nuestras generaciones venideras puedan tener la seguridad de tener agua de calidad En nuestros ríos, en nuestros embalses, en nuestros lagos Bueno ya la voz de la mañana está lista y se la vamos a presentar Se titula Renuncia, veamos La renuncia a su cargo por parte del presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski, manchado por escándalos de corrupción y presionado por el congreso que conocería hoy su posible destitución sienta un precedente en la historia política de américa latina kuczynski es acusado de corrupción ligado a la multinacional odebrecht quien prefirió renunciar a su cargo antes que ser destituido por el congreso de mayoría opositora este acontecimiento histórico marca la importancia de que existan fuerzas opositoras a los gobiernos de cada país y más aún que esas fuerzas tengan presencia en los estamentos legislativos y fiscalizadores pues de lo contrario los actos de corrupción cometidos por funcionarios suceden sin ningún tipo de sanción Ahora. Se espera que los demás países Con esas palabras, sigan el ejemplo de, la Perú de Perú e investiguen Pedro Pablo tanto presidentes de 2016, como funcionarios ligados a casos de corrupción, tarde, el ex -banquero especialmente se en el primer presidente los ligados a Odebrecht que, que también sean se destituidos de que... sus cargos y sometidos a la acción de la justicia. Así y solo así se reducirá el auge de la corrupción en toda la región latinoamericana. Queridos compatriotas, el 28 de julio de 2016 asumí, por mandato del pueblo, la presidencia de la República, la cual he venido desempeñando, dando lo mejor de mí, a pesar de la constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día de mi gobierno. Esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país y no nos permite avanzar. Situación especialmente lamentable si advertimos que nos encontramos a puertas del Bicentenario de la República y que tal acontecimiento debería merecer la unidad de todos los peruanos. Se han presentado muchas interpelaciones, censuras de ministros y de un gabinete entero y un proceso de vacancia en contra de mi persona con el pretexto de que yo había supuestamente mentido sobre mi vida profesional e incluso, una vez superado este trance, el 21 de diciembre, se ha vuelto a la carga con una nueva moción que tiene los mismos argumentos y contiene los mismos hechos que se rechazaron en la primera hace solo tres meses. Como corolario de esta situación, han seguido sucediendo cuestiones inexplicables en una sociedad democrática como la publicación de una serie de informes defectuosos y que contenían graves errores como se ha demostrado en distintos medios. Se trata además de informes con carácter reservado que fueron destinados exclusivamente a la Comisión Investigadora respectiva. Estos han sido utilizados en perjuicio mío y de mi gobierno de la comisión que debían de ser secretas fueron filtradas el mismo día y editadas de manera selectiva con el ánimo de perjudicarme, apoyando la vacancia. Dentro de este clima y en medio de este segundo proceso de vacancia, muchos parlamentarios expusieron que su voto debía ser de conciencia y no de consigna. Inmediatamente después aparecieron grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas que daban la impresión de que el gobierno estaba ofreciendo obras a cambio de votos a favor de los congresistas que iban a votar en conciencia. Todo esto ha generado una grave distorsión del proceso político y de la discusión sobre el proceso de vacancia que debió llevarse a cabo de manera alturada, transparente y sin alteraciones. Pero no ha sido así. Han sucedido hechos que recuerdan épocas tristes que se produjeron en el pasado y es que esperábamos ya estaban superadas en el país. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Habrá una transición constitucionalmente ordenada. Agradezco a todos los que me ayudaron en mis dos campañas, a quienes se han esforzado conmigo como ministros, parlamentarios y colaboradores en este gobierno, y a los que me ayudaron en el pasado en gobiernos democráticos anteriores. Gracias a todos. Gracias siempre con todo mi corazón. He trabajado casi 60 años de mi vida con total honestidad. La oposición ha tratado de pintarme como si fuera una persona corrupta y ha conseguido hasta afectar a un grupo de trabajadores sencillos y honestos que laboran en mi domicilio, involucrándolos injustamente en esta artimaña de demolición en contra del gobierno. Rechazo categóricamente estas afirmaciones nunca comprobadas y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos. Remito al Congreso el original de esta carta que estoy transmitiendo al Perú renunciando al cargo de presidente constitucional de la República. Seguiré comprometido por siempre con el desarrollo del Perú. Y considero que dada esta crisis que ha sido generada por actos políticos subjetivos, es importante para nuestra nación que nos aboquemos a las reformas políticas constitucionales que nos permitirán no volver a pasar por este difícil trance y poder así iniciar un nuevo capítulo hacia el progreso y la justicia. Muchas gracias, buenas tardes, que Dios bendiga al Perú. Gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y después de escuchar este discurso donde el presidente de Perú renuncia. Vamos a evaluarlo a fondo, pero antes les doy la bienvenida a mi compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio, Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolvernos en él. Pedirle inteligencia emocional en todo lo que realicemos, Agradecido también porque ustedes nos permiten cada mañana entrar a sus hogares a través del canal Díaz de Telenor. Yo soy Francis Rodríguez y bueno, la voz de la mañana trae un, Francis, mira, un episodio de la del hoy de, es, en el Perú es el, y de la política. Es el primer presidente de América Latina que tiene que renunciar y renuncia, se lo lleva entre las patas o de Odebrecht. Por ejemplo, Toledo es presidente, está detenido. Él depositó en, a nombre de su hermana mayor 35 millones de dólares que le dio Debrez. Estaban trazándose por 50 y le dieron 35. ¿Quién lo dijo? Su guardaespalda. Entonces, lo que está pasando en Perú es consecuencia de la corrupción que esta empresa sometió a todos los países, a la mayoría de los países de América Latina, donde laboró. Ahora bien, lo que pasó en Perú es pequeño para lo que pasó aquí, sumamente pequeño. Ahora ya la justicia funciona y está funcionando. Los argumentos que esgrime el presidente Kusinki, PPK, que es eh, descendientes de alemanes que fueron a vivir a Perú cuando la segunda guerra mundial eh, son argumentos que no tienen peso para justificarse a sí mismos hay videos que por asunto eh, de contiendas internas dentro de lo que es los Fujimori, lo, lo Fujimori este partido donde hay miembros de su gobierno también repartiendo recursos para evitar ese juicio político que se le iba a hacer a Kuczynki precisamente mañana. Allá existe la figura política de incapacidad moral y por eso se le iba a juzgar a Kuczynki. Ya sus por ciento de popularidad en Perú habían caído por debajo, del 8% y en estas condiciones lo mejor que él hizo fue renunciar. Ahora, el renunciar no lo exime a él de que la justicia lo llame al banquillo de los acusados y que él tenga que pasar por ese crisol de la justicia peruana donde prácticamente todos los expresidentes están encartados y están algunos ya eh, pagando condenas en la cárcel. Esto es un ejemplo más. Ahora, lo de República Dominicana, lo de nosotros, donde estaba la oficina, donde operaba el departamento de corrupción de la compañía, donde se traían aviones privados cargados de mujeres, para dársela a los empresarios, a los funcionarios y hacer sus orgías en diferentes polos turísticos de este país, donde se traía el dinero y se distribuía a otros países, a otras naciones y aquí también interna, donde se, com se ha comprobado la, sobreval la sobrevaluación de las obras que tenía Odebrecht. Sin embargo, aquí... No pasa nada. Mira, lo de Perú es un ejemplo. El, el Estado peruano ha pasado por muchas crisis. Recuerda lo del sendero luminoso, lo, la revuelta. Y esta, con el presidente Kuczynski. ¿Eh? Hay una llamada. Vamos a darle paso a la llamada. Buenos días. Buen día, o sea, Buenos tarde, días. Te cuenta, Julio? Bien, Bien, buen día. Bien, eh, solamente vamos sobre el tema este, que sí. da pena que en casi todos los países donde Odebrecht ha tenido su soborno, eh, existen personas que dentro de lo que cabe, eh, la honestidad les permite por lo menos renunciar en lo, en lo que cabe que lo así también. Sin embargo, en el país de nosotros se sigue premiando a todos estos bandidos que andan. Y una de las cosas es el caso de ese muchacho que sometieron a la justicia eh. solamente porque llamó traidor a Danilo Medina. Entonces, dime tú, ¿a quién nos apegamos nosotros? ¿A quién acudimos para uno poder resolver este tipo de problemas? Si Eso en toda va. parte del mundo existe la libertad de expresión y la democracia, sin embargo, en el país nosotros estamos ya eh, juzgados no es por las palabras de nosotros, las que no tenemos a quién acudir. ...y ni siquiera podemos decir una cosa o la otra... ...por miedo a represarla... ...dando nosotros no como dominicanos nuestro derecho... ...de poder decidir quién sí y quién no... ...dime tú, ¿cómo lo hacemos ahora? Yo no. te, voy a, te voy a dar un dato, te voy a dar un dato... ...la Cámara de Cuentas que está llamada para interpelar... ...y visualizar, estudiar... ...todos los que son los gastos de las diferentes instituciones que recientemente se han incrementado sus salarios. La Cámara de Cuentas sometió un recurso a la Cámara de Diputados para que se le aumentara su presupuesto y se le aumentó en 80 millones. Cogen 54 millones para aumentarse el sueldo, porque supuestamente no tenían recursos para hacer las auditorías que debían de hacer, que tienen que hacer y no la hacen. Y resulta que el otro recurso... Se lo cogieron para comprar tabaco, para comprar eh, romos, whisky, hacer fiestas con el dinero del pueblo. Entonces, lo que está pasando aquí, señores, lo de Perú es, son, son cositas, Francis, Mira, para lo que, que debe de pasar de finalizar, aquí. Porque se nos ha ido el tiempo. Que esta crisis tiene matices muy interesantes, sobre todo por el rol que juega la oposición. Pero también hay un sentido de la oposición per se que es peligrosa, porque se puede recrear cualquier Estado que sin ganar las elecciones presidenciales le ganen de forma institucional y congresual al propio gobierno y crear la segunda crisis que ha tenido el Perú. Yo quiero esperar que hoy sea juzgado la propuesta de vagancia eh, al cargo presidencial en el Perú, para ver en qué ellos basan, porque hay unos datos interesantes que en la, en la renuncia hace el presidente, y es de los subterfugios utilizados con diferentes momentos y puesto como si fuera un video continuo, y eso tendrán que verlo y más que la justicia tendrán que analizarlo bien porque de lo contrario entraríamos en crisis ¿qué pasó en, en Brasil? lo mismo y aquí se maquillan datos y fue por maquillar datos del Banco Central del Brasil se suponía que aquí teníamos los créditos necesarios para Punta Catalina y en fin, el pueblo lo ha tenido que pagar gota a gota y nosotros estamos aquí tranquilos y con respecto al orden de la no separación de poderes con un congreso aquí que no ejerce su función, eso es peligroso. Así es. Bueno, así iniciamos en De Mañana con estos comentarios de fondo, con lo que ha pasado en Perú. Manténgase ahí que hay más contenido. Esto es De Mañana.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 Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y les damos la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio. Buenos, buenos días, Francia, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo están Te veo ustedes? de primavera, Raquel. Sí, ya. Ya entramos a sí, la primavera, qué, qué claro bueno. que sí. Así es. Gracias a ustedes por estar en sintonía como cada mañana. En este día 22, Día del Agua, día también de Santa Lea. Así que a todas las que lleven por nombre Lea, que sí. quizás quedan... Hoy nació mucha, un día como de bendiciones. la altruista Lea de Castro. Sí. Uh -huh. Y si, si, si Lea quiere montarse en un buen carro y Raquel también en una buena jipeta, el gordo automol es el dealer que tú andas buscando. El gordo automol, ahí tú vas tú va a encontrar todos los vehículos que tú quieres y ahí también va a salir bien montado, porque el gordo automol es la solución a la jipeta que tú estás buscando. Dale velocidad, llégate a la avenida Antonio Guzmán Fernández, llámalo. Al 809-294-3090. El Gordo Automol te ofrece todas las marcas de carros y jipetas recién importada Gordo Automol, el dealer que te monta bien. Y ya se escucha la música. Así la es. música de las noticias de Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, hermano. Aquí estoy, desesperado, esperando. Ahí voy, buenos días, Raquel. Buenos días, hermano. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días, estás? Francis. Buenos días. Invitarlos a ustedes, miren, porque este próximo 14, sábado 14 de abril, todos y todas para la gran inauguración de Don Andrés Bar Restaurant, señores. Y nada más y nada menos que con el prodigio, ¿eh? ¡Ay, mi madre, qué fiesta! Don Andrés Bar Restaurán. Estará por allá también Fresh Class, Dear Fresh Class y Nelson Tavares. Así que todos estaremos por allí en la gran apertura de Don Andrés Bar Restaurán y en la carretera San Francisco de Macorís Nago, en el kilómetro 7, en la Comunidad de Llave. Es un espacio que llegó y que va a llegar para quedarse. ¡Todos! Sábado 14 de abril, a gran inauguración de Don Andrés Bar Restaurant, con el prodigio. ¡Ay, mi madre! Vamos para allá, muchachos, ¿eh? Todos sí, claro y todas. Que sí. ¡Qué bueno! Miren, entrando ya en materia de noticias, en el ámbito internacional, vuelos cancelados y clases suspendidas en Nueva York por la tormenta de nieve. Más de 2.000 vuelos cancelados y las clases suspendidas es el resultado de una intensa tormenta de nieve que afecta a la ciudad de Nueva York. Los expertos afirman que la tormenta es inusual y es la 4 en tres semanas ya. Si caemos las imágenes, señores, así anda la ciudad de Nueva York debido a esta tormenta inusual, según los expertos, que está azotando a esa ciudad de los Estados Unidos. Miren la Casa Blanca. Ahora sí está blanca, ¿eh? Ahí mi madre. Ahí está. Ahí están las imágenes. Miren, en el ámbito nacional, FAPRO, presidente de FAPRO-UAS dice que es el excesivo gasto, el clientelismo que afecta a la UAS. Vamos a escuchar entonces sus declaraciones. Adelante primero 500 millones de incremento en el 2017 y logramos 300 millones en este 2018. Entonces, esto ha sido fruto de la lucha que ha encabezado FAPRO-UAS ante las autoridades del gobierno, ante los diferentes ministerios, para lograr eh, mejorar las condiciones de nuestra universidad. Sin embargo, este dinero está siendo utilizado para el clientelismo político. Y ahí están las declaraciones del presidente de FAPRO-UAS. Vámonos a otro presidente. El del Senado dice, reelección está prohibida en la constitución. Ay, Reinaldo Pared Pérez. Escuchemos. La reelección está prohibida y para permitirla habría que modificar la constitución. Eh, oportunamente yo haré mi anuncio correspondiente. Ok, Reinaldo, ahí están sus declaraciones. La reelección está prohibida. Ingenieros del de Ministerio de Educación Ya pasando al ámbito local regional Llegan a la escuela Julio Plata de la Rosa Y evalúan su reconstrucción Vamos a escuchar entonces las declaraciones Del ingeniero Mariano Rosario De la Dirección General de Mantenimiento Escolar del Miner Y la posición también luego de este encuentro Del representante del ADP Sisto Gavín Veamos Nos sentimos satisfechos en primer lugar Porque en medio de una reunión que se estaba desarrollando acá de la Asociación de Padres y Madres y con la presencia de nosotros como Asociación Dominicana de Profesores se presentó la directora regional Mariel Santos para informar que en la tarde de hoy venía una comisión ya para intervenir este centro. La comisión llegó mucho antes de la hora que se informó, eh, ya hicieron su correspondiente revisión y entonces nos han informado que ya van a intervenir el centro a partir de una decisión del ministro Andrés Navarro, ya que eh, la ADP y esta comunidad de Huiz ha estado demandando la eh, intervención de este centro educativo. Bueno señores, ahí está, ahí está, qué bueno, ojalá y que... Se reconstruye lo más pronto posible la Julio Plata de la Rosa. El fiscal titular de Duarte ofrece los detalles sobre la muerte de Juan Miguel Almanzar, quien estaba preso en la cárcel del Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís. Escuchemos. Presentó problemas de salud y fue llevado el fin de semana al hospital. El lunes regresó... ¿Eh? Fue a cuidado intensivo del hospital y ahí murió por una meningitis cerebral, o sea, es una inflamación cerebral. Así lo determinó la experticia, o sea, la autopsia que se le practicó en el día de ayer. Pero la información que corrió que murió en la carcelita del Palacio de Justicia es totalmente falsa. Fiscal, es que ellos dicen que la jueza en ese momento le negó el permiso para el hospital. Es un manejo inadecuado de los familiares y de la prensa, reitero la realidad es lo que dijo la prueba científica como el autosio. Bueno, ahí está la posición, eh, difiero de usted cuando dice fiscal que hubo un mal manejo de la prensa, recuerde usted que en ese momento fuimos donde usted para buscar su opinión y usted no quiso ofrecer información en ese momento, hermano mío. Miren el bueno, pintor, un pintor pierde una de sus piernas tras ser impactado, embestido por un camión aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está desde su lecho en el hospital José Elías Martínez. Escuchemos. Este muchacho puso a hablar con el fue el hijo de Onés y Mataguay, para una no, caballa. en un motor. Y yo llegué atrás, entonces, hay en un tapón. Y ya cuando tenía bastante rato, fui... Y le rebasé, cuando le rebasé, el motor parece que se me apagó y él no, él no me estaba viendo porque el motor alto. Entonces yo quedé abajo. Y él me iba a pasar por arriba. Lo que pasa fue que yo me, cuando yo caí, yo me tiré para la zanja. Él me iba a pasar por la cabeza era. Entonces yo me ...me tiré para los contenes, porque él no me estaba viendo. Porque fue que el motor se, se, se apagó, el motor de cloche. Bueno, señores. José Elías Martínez, este pintor, qué pena, ¿eh? Perdió una de sus piernas por un temerario chofer. Miren, paralizan la docencia en la UAS, FAPRO UAS, con broca asamblea. Así que una vez más, FAPRO UAS, señores, paralizan la docencia en la Universidad Autónoma Recinto San Francisco de Macorís. Así lucía en la tarde de ayer, Vamos a esperar de que se junte FAPRO UAS, de que puedan llegar a un acuerdo Porque una vez más se paraliza el proceso de la enseñanza de nuestros futuros profesionales de la región y del país Ahí está la UAS, así estaba Miren, otorgan certificado por Innovación y Transparencia en Compras Públicas Al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís la Dirección General de Contrataciones Públicas entregó la certificación por la innovación y transparencia en compras públicas. Vamos a escuchar entonces las declaraciones del alcalde. Alex Díaz, adelante. Bueno, aquí ven ustedes, aquí dice compras públicas. Y también dice eh, Dirección General de Contrataciones Públicas. Pero en el centro usted tiene portal transaccional esto pues es lo que hoy recibimos como certificación de compras y contrataciones del estado dominicano ya que nosotros somos parte de su plataforma de transparencia somos modelo en el nuevo esquema que ellos lanzan en, la, en las compras del estado dominicano donde a partir de ahora eh, va a ser todo eh, transaccional donde todo va a estar eh, puesto en, en el portal Todo lo que nosotros compremos acá Diario, diario Va a ser subido Usted va a poder ver Todo lo que nosotros realizamos no hay esta, Felicidades entonces para La alcaldía de San Francisco de Macorís Su administración Por haber recibido este certificado Por la innovación y la transparencia En compras públicas en ese cabildo Felicidades, ojalá y que siga así. La policía incrementará el patrullaje por ola delincuencial en San Francisco de Macorís. Así que la Policía Nacional ha informado que se va a incrementar el proceso de patrullaje en nuestras calles para así contrarrestar eh, la ola de atracos, de hechos. ...delictivos que acontecen en nuestras calles... ...si sí lo dio a conocer el general de la plaza... ...y qué bueno entonces que esto llegue... ...porque no solo en San Francisco de Macorís... ...sino en otras partes, en otros municipios... ...de la provincia de Duarte... Eh, ...se ha estado denunciando el gran auge... ...que en los últimos días ha tomado la delincuencia... ...los malhechores se han empoderado de nuestras calles señores... No hay tranquilidad para que las personas puedan eh, transitar libremente Para que puedan recrearse Para que incluso puedan salir muchos de ellos en las afueras de sus casas A tomar un poquito de aire libre, de, de compartir Por el temor de que lleguen unos individuos y te arrebaten lo tuyo Y en muchas ocasiones hasta te quiten la vida Así que ojalá y que esto entonces se ponga de manifiesto Y el patrullaje sea incrementado en nuestras calles Pff. miren recordarles a todos ustedes que el agua de consumo la número uno de todos los nordestanos es agua randy live 100% purificada con sistema osmosis es tan dominicana como tú comuníquese con nosotros llámenos al teléfono que aparece en pantalla la número uno en preferencia es agua randy live y a todos y todas Ulvio, Raquel, Francia, todo el nordeste, el 14 de abril. Todos vamos para la gran inauguración de Don Andrés Bar Restaurant. ¿eh? Así que ahí está, señores, con el prodigio Nelson Tavares y Fred Clash. Todos, así que a disfrutar, señores, de este gran fiestón que no te lo puedes perder. Gran apertura de... Don Andrés Bar Restaurán en la carretera San Francisco de Macorís Nago en el kilómetro 7 Por allá en la comunidad de llave Anote este teléfono ya para reservaciones 809-290-4800 Don Andrés Bar Restaurán 14 de abril Vámonos todos para allá Hermanos del alma Francis, Julio, Raquel Regreso con ustedes, bye bye Bye. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Vladi. Si tú te quieres ir en esta Semana Santa con tu vehículo como nuevecito, recién importado, seguro que vas a tener un vehículo de calidad, una jipeta, un carro. El Gordo Automol es el dealer que tú andas buscando. Gordo Automol ahí te ofrece todas las condiciones para montarte bien y con calidad. Dale velocidad. Y llégate a Gordo Automall en la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo. Llámalo al 809-294-3090. El Gordo Automol, el dealer que llegó para montarte bien. Bueno, Raquel, muchas noticias. Sí, parte del noticioso sí, bastante de amplio. Lo que da envidia es ver esa nieve en Estados sí, Unidos. Sí, El frío que ellos están viviendo, un cambio radical de, de clima, aquí sí, un calor sí, que sí, nos sí. está azotando, y, muy fuerte. Y mira, y mira eh, esa nieve es atípica en sí, esta totalmente época. Totalmente atípica. Totalmente atípica. Uh -huh. Ya entró la primavera. Correcto. Mira cómo está en Estados Unidos, miren en la zona ahí de Nueva York, la zona de las, las grandes tiendas. Timesquare y esa zona por ahí. Bueno, ha superado las demás tormentas que había. fuera de, de tormentas, fuera de, de tiempo y eso es provocado por todo el cambio climático que vive Así el es. mundo, el calentamiento global de un lado y el maltrato que le hace el hombre y la mujer, el ser humano, al medio ambiente, a la naturaleza. Ahí, ahí están los efectos. Mientras ellos están con frío, aquí nosotros, decía, un calorazo azotándonos bastante fuerte, mm. aunque pudiera la temperatura mejorarse en horario de la tarde. Más de 1.800 vuelos cancelados por esta tormenta en toda la costa este de Estados Unidos, que ha superado a todas las anteriores, donde se están esperando más de 14 pulgadas de nieve. Esto bueno. es demasiada nieve Vamos Francis. a ver su presión de docencia también Mira la Casa Blanca como se ve Así que las labores merman en ese sentido Cuando ocurren estas tormentas Fuera de tiempo y causan estos estragos Pero ellos están acostumbrados ¿no? sí, sí, claro. Están acostumbrados claro. a esa vida bueno, aquí en el país y bueno, justo San Francisco de Macorís, interesante el esfuerzo y la valoración que está haciendo la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. Eh, escuchábamos a Sisto Gavín, uno de estos miembros de la ADP, importantísimo miembro y expresidente de la ADP, decir que valoraba en su justa dimensión la visita de la Comisión de los Ingenieros que vinieron de Santo Domingo, del Ministerio de Educación, a evaluar y e a intervenir. Ahí están ellos, a intervenir la Escuela Julio Plata de, de acá, de San Francisco. Esta es una de las escuelas que ha sido denunciada por vicios de construcción que ha tenido. Entonces, ellos han venido a intervenir a hacer su levantamiento. Me hubiese gustado escuchar una reacción de los ingenieros. ¿Cómo encontraron? Si podían ya tener, sí, que a priori, eh, desde el primer momento decir una evaluación certera, pero por lo menos, ¿qué ven? ¿Qué están viendo? ¿Y que, cuál sería el procedimiento que van a asumir en lo adelante? Y ojalá que no haya que perder docencia, mucha docencia en esa escuela porque al final lo que más son perjudicados son los estudiantes, pero entendemos también de que debe haber las condiciones óptimas para ellos recibir docencia, o sea que en hora buena esta visita a tiempo, creo que Mariel está combinada a hacer una buena gestión sería desastroso que nos desfraudara, desfraudara a todo porque hay muchas expectativas en su gestión, no digo que el anterior eh, señor Victorio, Juan Victorio no haya hecho sus esfuerzos pero eh, hay muy buena expectativa en esta eh, Que le ha correspondido a la gestión de Mariel Santos Vamos a ver qué pasa Bueno, mira, en, qué pena que un pintor Intentando rebasar eh, Se le apagara el motor Y fuera impactado por un vehículo eh, Hay que tomar en cuenta la situación que se le presenta de momento Al intentar rebasar Obviamente que usted no está compelido a mantenerse detrás o al lado o lo que sea. Pero si hay obstrucción del paso, el motorista no puede pensar que porque tiene una forma rápida y ligera de, de, de cruzar, manténgase, mantenga la distancia. Qué pena que esto pase y como él dice, la altura del camión a él... Ir en el momento que iba a rebasar, se le apaga el motor, no fue visto por él. Es decir, que es una, una situación engorrosa, Pero obviamente que la la vida le, o el motor le jugó una trastada a, a su vida y no pudo completar lo que era la operación que pudo haberse disipado inmediatamente luego que él cruza el obstáculo. La mayoría de los accidentes son por imprudencia, lamentablemente. Entonces, no sé si ese fue el caso aquí, pero la mayoría de los accidentes son por son, imprudencia. Son, son por imprudencia. Bueno, resaltar algunas de las cosas positivas. Lamentamos eso. Uh -huh. eh, al Ayuntamiento Municipal se le otorgó un reconocimiento por transparencia en lo que eh, refiere a las compras y contrataciones. Ahí está el, el certificado por innovación y transparencia en compras públicas al Ayuntamiento. Ojalá y esto nos sirva de retranca a, a, a, al fluir de los trabajos y las labores y las compras que deben con, que, que continuamente se deben de hacer, okay. sino que haya también voluntad eh, de personal sí. y las cosas puedan funcionar y, y, y ser funcionales. Y este reconocimiento es muy buena hora y que pueda servir de ejemplo también a otras instituciones, a otros ayuntamientos a nivel del país. Así es, estímulos que ayudan a seguir haciendo las cosas bien. Y si le reconocen, bueno, procedimientos se están cumpliendo. Pero, Enhorabuena. De ahí a, a que se convierta en una retranca de la compra, cuando hay necesidades diarias, es una situación incómoda porque resulta que el SIGMA procura que cada transacción usted la registre en ese en ese sistema, para irle dando seguimiento y usted va acumulando en base a cumplimiento de normas Eso, eso trabaja, entonces, eso... hay una parte que yo quiero, y sé que es un sentir de Mimeo Furio que conoce que a veces no salen las compras ¿qué tiempo dura el proceso? ese debe ser uno si se cumple con esas necesidades cumpliendo entonces la norma ¿Y qué tiempo? Porque si usted lo alimenta el sistema y usted no produce compra yo no veo la transparencia ni la necesidad del sistema. Este sistema, Francis, de transparencia... Porque hay que ver qué tiempo de compra y qué cantidad de compra, sí. porque sería bueno que si usted tiene un volumen de compra en millones de pesos y en unidades, que usted lo pueda demostrar que todos esos volúmenes, lo hizo bajo transparencia. Y si no cumple con eso, solamente por llenar un, un sistema y gana un premio, es mentira. Mira, él. Francis, este, este departamento está muy relacionado con lo que es la ley de la libre información. Acceso a, libre acceso información, a la información. A Tú puedes ir al ayuntamiento y puedes ver ahí todas las compras, todas las contrataciones que se han hecho en ese departamento y ver entonces... Eh, otorgarle este este certificado, yo creo que es una, un reconocimiento válido por el proceso que se está viviendo. No obstante a ello, debe de agilizarse lo que es la compra para que las demás funciones no se detengan y continúen su, flu, su fluidez, pero en buena hora, en buena hora este reconocimiento. Bueno, así es. Bueno, ahora, por otro lado, el, fi el fiscal Reggie Victorio dice que hay que creer es la autosia, a los resultados que ha dado el, INACIP, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que ha levantado esa investigación y que ha arrojado que el joven que estaba recluido, Juan Miguel Almanza, pues murió de meningitis cerebral, que es una inflamación. El fiscal ha dicho que fue trasladado en varias ocasiones al hospital este recluso. Y que finalmente murió en el hospital por esa inflamación. Se ha advertido, se ha hablado también que va, se va a investigar en, allá en la cárcel del palacio donde estaba recluido y que se iba a hacer algún levantamiento e intervención ah, del hay, Ministerio de Salud Pública. Ahí es que yo veo, Raquel, mira la minicocosemia, que es una bacteria que causa estos problemas de inflamación cerebral que si no se atiende es una muerte segura. Se puede contaminar muy fácilmente, se puede contagiar muy fácilmente porque es una bacteria. Entonces, cuando hay reclusos que están hacinados, esto trae como consecuencia que incremente se la propaga, posibilidad de afectar. También, un militar que esté ahí adentro prestando un servicio Todo puede infectarse. E infectar también arriba, a los que están arriba, porque es una bacteria. Entonces, salud pública debe tomar medidas drásticas, traslado de, de los reclusos, y limpiar todas esas áreas pero otra cosa si fue llevado al hospital anteriormente eh, en escasos días de diferencias fue que no se dieron cuenta de lo que le estaba pasando el recluso o no lo atendieron como con la calidad que debió de atenderse que nuevamente lo despacharon otra vez para que fuera encarcelado en el palacio de justicia hay que ver por qué, señores los médicos tienen que tener cuidado con los pacientes que se les lleva y determinar cuál es la causa, buscar hasta el fondo. Uh -huh. Y no alegremente, ok, vamos a que se vuelva por una pastilla ya, sino investigar. Miren ahí, ahí volvió entonces el recluso, eh, siguió con los síntomas. Y volvieron para el hospital y ya era tarde bueno, algunas de que estas No es un recluso de delincuencia no, sino no, no, más que, no, no, que delincuencia paterna sí, <risa> sí Por manutención era que estaba preso que sí, estaba detenido no. Por violencia económica por la, obvio, la muer, Esa es la palabra violencia sí. Económica. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la, eh, algunas bacterias De meningitis pueden transmitirse Por intercambio de secreciones respiratorias Y de la garganta o sea por la Alguien que Cuando estornude Cuando hay un contacto por cercano o prolongado Por ejemplo, a toser, sí, besarse Tocarse la mano, saludar, porque tú te puedes Puede, puede estornudar y queda entonces la claro, salud en la claro. mano, luego saluda y la contamina. Pero dicen también que afortunadamente la mayoría de estas bacterias que causan meningitis no son tan contagiosas como los virus que causa resfriado, como la influenza o gripe. Así que hay algunas de estas bacterias que son muy, otras no. Ojalá médico, y, no, Raquel, y no se propague. Los mismos médicos que lo atendieron, la misma sala donde hicieron la autopsia, todo eso, Debe de tener limpieza, mucha precaución por supuesto, Bueno, yo sí. creo que el, la Fiscalía de Duarte debe de estar anunciando La intervención y saneamiento de esa cárcel Sí. por Porque público. es una pequeña cárcel, porque es una cárcel de tránsito eh, Donde deben de estar recluidos los que están siendo procesados en el día a día Ahí entran y salen diariamente cantidades de reos uh -huh. Por distintas situaciones ¿Entiendes? Sí. Entonces, es lo correcto que se intervenga y que el propio fiscal pueda anunciar que las medidas que ha tomado para evitar la propagación o que haya infectación de otros reos o de celadores también, porque los policías tienen todo, contacto, todo el, que converte. todo el que está ahí, uh -huh. y familiares algunos. Así mismo es, y familiares. Por otra parte, Reinaldo Párez Pérez dice que... Para haber reelección tiene que modificarse la constitución. ¿Oyeron? Eso lo dice el presidente un golpe más. de los senadores. Este pueblo él, no lo aguanta. Él aspira también a ser Siempre candidato. Aspiración. Hay como seis ministros que aspiran. Ya decía Mariotti que los ministros que aspiran deben de renunciar. Porque imagínese usted. Imagínese usted en este paisito donde vivimos. Esos ministros con esos fondos y con aspiraciones... ¿Cuántas tentaciones? Bueno, dice Reinaldo, entonces, no puede haber reelección sin modificar la Constitución. Bueno. Y ojalá que no se aventuren a, a estar intentando nuevamente a modificar la Constitución, porque la mayoría de ellos están unidos por un vínculo común, un vínculo de impunidad, y quieren continuar para garantizar su impunidad. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de los días. Bueno, Así otro es. tema candente en la palestra pública es el alza salarial que, a, que se arribó, que se asumió la Cámara de Cuentas, que le quieren buscar excusas de una y de otra forma, pero no, no se justifican. De hecho, el obispo Masalles, ha dado Víctor Masalles, el obispo de Baní, ha dicho que deben ser interpelados ellos en el Congreso Nacional, como ha pedido el Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Le han escuchado. Eh, también lo pidió el Partido Revolucionario Moderno, lo pidió el diputado de acá, Romero, Franklin, Franklin Romero. Romero, y pidió la interpelación. Ellos han explicado y han dicho que ha sido una disposición de los anteriores directores de esta Cámara de Cuentas y que simplemente era el momento como el del reajuste. Creo que el momento de reajuste era, es ha sido el menos apropiado, sobre todo cuando ellos han hablado en innumerables ocasiones que no tienen recursos para asumir investigaciones como debe ser su función investigaciones para de, para develar la transparencia en el manejo de la cosa pública, de los recursos del Estado, han dicho no tener dinero para investigar Raquel. el caso de Odebrecht ni ningún otro, pero entonces curiosamente si hay dinero para aumentar Raquel, ese es una ironía ¿Qué hicieron esos muchachitos en diciembre? Se pagaron 2.400.000 pesos en bonos por la bonanza la regalía, que tienen. lo que le llaman la regalía. Pagaron personal. una orquesta para realizar eh, esa francachela y pagaron a una compañía para el arbolito y pagaron a otra compañía para la cena. Óyeme Raquel, de Roche, de se ni... compraron un dineral en cigarros exquisitos, ¿Más? en vinos exóticos, en romos, en alcohol. Óigame, Pero no hay dinero para borracho, para cumplir, no se puede hacer auditoría en ningún sitio. Todos entendemos y sabemos que esa cámara de cuentas no está en nada, ni cuenta nada. Porque esa cámara de, de cuentas fue de puesta ahí. Es, es simplemente un comité de base del PLD, puesta ahí para no hacer nada. Pero señores, de ahí a llegar también a ser parte de la corrupción, la cámara de cuentas que está llamada a, vi, a vigilar... No, así no. A vigilar, a supervisar el buen manejo de los fondos públicos, mientras que ellos entonces se suben el salario diciendo que están en austeridad, que no tienen recursos y que el gobierno no le da lo suficiente. Hugo Álvarez Pérez, que es el, el incumbente de esta entidad fiscalizadora, ha dicho que necesitan unos 1, 1.900 millones de pesos para trabajar en la entidad, mientras tanto se han aumentado el salario unos 75 mil pesos y más a lo que ya tenían, por tanto el presidente gana cerca de los medio millón de pesos, ustedes dirán no es una suma muy, muy alta pero para cómo están los precios, los salarios en República Dominicana Sí, sí, la irregularidad que hay, esa, esa diferencia es tan grande. Mientras tanto, están luchando los obreros reunidos en el Consejo Nacional para que los patronos, los empleadores ajusten el salario y tengamos un salario todos dignos, que nos permita por lo menos suplir la canasta familiar. Entonces, hay instituciones que tienen ese derroche y que ganan Mira, un ahora va a ser difícil que se pueda... Eh, Identificar claramente la canasta familiar, su valor, con un dólar tan inestable. Casi a 50. Y prácticamente al 50, porque el que necesita un dólar hoy, creo que no se lo están dando por menos de 50 o, o, o 48, o 49, 90. Es decir, ¿dónde está la estabilidad y dónde está la, la, la, la fuente? Es decir, las reserva que tenemos. Tenemos un contacto hermano Francis, vamos a recibirlo, buenos días Buenos días, felicidades a ustedes tres Muchas gracias, gracias ¿con gracias. quién gracias. hablamos? Con Angelina Freo del Sánchez Duarte Oigan, yo Saludad. quiero pedirle a ustedes tres que nos ayuden aquí en este sector por ejemplo, tenemos un asunto y es que no, a nosotros nos no, aprobaron un centro comunal con, la, con el presupuesto con participativo Exactamente, sí. entonces en dos ocasiones ellos nos vinieron y nos hicieron una asamblea aquí en el parquecito de, Que yo le estoy eh, denunciando que está apagado desde También. noviembre Entonces el, el, el, el, el, el terreno lo tenemos en el medio de la cancha y de la iglesia María Madre Entonces dicen allá, no sé por qué los regidores y el alcalde que, de que no construyen Yo no sé por qué Entonces nos aprobaron un millón y medio Para el centro comunal, ahora dijeron que no Así que ayúdennos Nosotros necesitamos el centro comunal Aquí en el instante Pero Ubar. mire, es sencillo sí. la, Las asambleas que se realizan En las distintas comunidades Y se asume, tengo entendido que hubo un cabildo abierto Claro, claro Y que ese cabildo abierto es la asamblea general Para ya determinar la priorización de ese, De ese... Presupuesto participativo. Pero fue aprobado porque la Y Fue un aprobado, yo entiendo que no puede ser modificado de forma de palabra ni por el funcionario del ayuntamiento ni por el propio alcalde, porque eso es ley. Ya cuando se le indica y se aprueba en una asamblea por el órgano correspondiente, que es el, la sala capitular, ¿es una ley? Así es. Vamos por, a porque el mismo presupuesto es una ley que se le impone al alcalde, Correcto. que debe cumplir conforme... Al requerimiento, a lo que él requirió cuando hizo la propuesta de cuando presupuesto. Presumió lo que iba a usar. Correcto, cuando <ríe> presumió. Así es, por todo el año. Vamos a dar seguimiento a ese caso es decir, en que Tiene Abreu. todo el valor para que ustedes lo exijan. Correcto. Es, tienen una fuerza de exigibilidad directa. Directa. Eh, eh, sería importante saber si han ido a la alcaldía, que le han hecho. Vayan dicho, y busquen y en su resolución demás. en la sala capitular, en la secretaría. Usted le pide. ¿Qué fue lo que aprobó el cabildo abierto? Porque ahora y le tienen dicen, que dar esa información y con eso usted contriña a la alcaldía que se lo haga. Se supone que había que hacer todo el levantamiento primero de si estaba posible la realización de ese centro comunal entre medio de la iglesia y, y la cancha. Y ahora, ahora no pueden salir diciendo que no pueden, que no, que pueden, no se claro. puede. En el WhatsApp, William Hernández escribe, William manda a Facundo Cabral, este es un nuevo día, bellísimo tema. Eh, buenos días, Nos re, eh, recuerda que es un día especial la Fundación Camaño Club Gregorio Luperón y la ADP Nos esperan a las 9 de la mañana en el cementerio Calle Mella, un cementerio viejo Donde rendiremos homenaje a Chino Ten, Víctor Rodríguez, Orlando Martínez y Claudio Camaño Los presidentes y secretarios de cada unidad de base sindical y pedagógica Y los abanderados deben estar a las 8.45, los esperamos, ahí están Invitando también a todo el que quiera acompañarle Enhorabuena, bienvenido Hidalgo de Villa Olímpica, manda esta postal de Buenos Días, muchas gracias, bienvenida, gracias por estar en sintonía, Nelson Abreu también nos manda una postal, eh, Juan de Dios de Nueva York nos manda la evidencia de la <risa> tormenta de nieve que le está azotando fuera de temporada y ahí está mandándonos esas fotos, muchísimas gracias Juan de Dios, cuídese mucho, Warlin de Villa Olímpica nos escribe, nos manda bendiciones, dice que el es parquecito de Villa Olímpica... ...lo han dejado inservible... ...por favor que lo terminen de arreglar... ...están implorando... ...ahí está la, el, la denuncia... ...Y Belice Pantaleón desde Salcedo... ...nos manda varias imágenes... Eh, ...a ver, a ver a qué se, re, qué se refiere... ...que nos está mandando estas imágenes... ...no tiene el texto... ...vamos a ver más adelante entonces... ...si nos vuelve a escribir Belice... Ah, bueno, era sobre la transmisión. Decía que había una irregularidad y que no se estaba viendo bien, pero que ya se arregló. Jacqueline del Carmen del sector Semaní. Sí, buenos días para decirle que los camioneros son imprudentes, pero esta vez estaba un tapón y no estaba siquiera circulando el camión. Cuando él mismo lo dice, la culpa fue, fue del motor, aunque mucho lo sentimos, pero ese fue un chofer muy, eh, ese es un chofer muy cuidadoso. Se refiere al del camión. Ahí está Jacqueline por el caso del señor ah, que okay, perdió la pierna, sí, Man, aparentemente imprudencia. Eh, gracias Jacqueline. Leonel Ureña Mercedes desde Villarriba escribe, agradezco a todas las personas que el pasado domingo acudieron a votar para elegir una nueva dirección del PRM en el municipio de Villarriba. Gracias por el apoyo brindado a nuestra candidatura, gracias por haber colaborado con hacer el PRM en partido de oposición más fuerte y les pido que unidos sigamos trabajando por lograr la victoria del veinte. Ahora tienen que hacer una, una oposición ah, oye, oye, oye, oye, Mercedes, pasó, con sentido. Porque solamente tienen tamaño. con pasó? Voy a cerrar con Mercedes que nos manda una postal y nos saludas y dice que la cámara es de cuento nada más. Ahora sí. Tesorería Nacional retiene fondo Ayuntamiento de Pimentel. Oye, no me digas que un ayuntamiento con necesidad. Hay una tormenta ahí de, de malversación mm. de fondos. Y no es de nieve, Nacional.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Como agradecer a Siana. Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. me outfit de cada 10. Gracias a Siana. Nos encuentra en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier y en el 809-588-2395. Outfit para cada ocasión. Puede encontrar sport, casual, formal, súper formal. Todos los atuendos para que usted ande bien puesta en cada momento. Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Full, ¿no? Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces. Si usted quiere desarrollar una empresa responsable y amigable con el medio ambiente, esas granjas avícolas, porcinas y ganaderas con cero malos olores, cero moscas, cero gusanos, los microorganismos eficaces es la solución. En los hoteles, en las cocinas, en las plantas de tratamiento, en los sépticos, ahí trabajan muy bien los microorganismos eficaces llame a José Elías Vargas al teléfono 829 275 1120 y desarrolle una empresa responsable amigable con el medio ambiente bueno, amigable con el medio ambiente es la clínica Son Nature, que está en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribe en segundo nivel módulo 29 allí les espera el doctor José Tejada junto a un grupo de Preparados profesionales del área de la salud para atender sus afecciones de forma natural. Terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología aplicada. Su teléfono 809-294-6426, Ozon Natural. Agradecer también al Centro de Medicina Estética y Nutrición, Nutri Beauty, somos distribuidores exclusivos de los productos BioNature y Organic Skincare. Nos llama al 829-497-9091 para mayor información. Producimos, oigan bien, jabones orgánicos totalmente y cremas también para el cuidado de su piel. Nos encuentra en la calle San Francisco entre José Reyes e Inver, ahí estamos, Nutri Beauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Si usted quiere cuidar sus ojos y tener también una buena presencia con una montura de exquisita calidad, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. En la calle Castillo, esquina La Cruz, San Francisco de Macorís. En el teléfono 809-588-7675, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Bueno, Ann Bar cuida mis uñas, hágala usted también, ponga sus manos en manos, experta. Les recuerdo que estamos ubicados en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial, módulo 5A. Ellos nos están invitando a Annie Cruz también, a una importante actividad que tiene eh, su, el grupo, ahora les cuento es el Club Leo San Francisco de Macorís, está invitando a la Sociedad Franco al operativo médico de prevención del glaucoma, totalmente gratis, en el Hospital San Vicente de Paul, a partir de las 8 de la mañana, el sábado 24. Así es que están todos invitados, todo el que necesite hacerse su chequeo para saber si tiene esta enfermedad, así estarán realizando este operativo totalmente gratis, sábado 24 a las 8 de la mañana así es que eso es una actividad altruista también de Annie Cruz que es la presidenta de Anconeibar. y hoy en San Francisco de Macorís abrirá las puertas un centro bolsa de valores Palval al grupo RICE, nuestras felicitaciones y espero que sea de buen provecho para toda la, la población y sobre todo el comercio y la industria así es, y en la Guaranas ¡ah! <risa> Supermercado Al, Almanza le dice que no se puede salir de las Guaranas, que ya usted no tiene que salir, porque allí en las Guaranas está Supermercado Almanzar, en la avenida, en la calle principal 34A, Supermercado Almanzar, con todos los departamentos repletos y de mercancía fresca, en fin, ahora para Semana Santa yo sé que usted ya está visitando, porque tiene un stand para estos fines. Las piscinas, las piscinas, todo. Lo que todo. La neverita. La neverita. Correctamente. Supermercado Almanzar en la Juarana, tan nuestro como la Juarana. Aceptamos tarjeta solidaridad. Ahí está. Muy bien. Agradece la invitación del Grupo Dubai. Señora, el Grupo Dubai está aquí en San Francisco, Macri. Dubai. Gran apertura para mañana viernes, Dubai Exotic. Medio. Café Oriente. Dubai, Sushi Dubai. El Grupo Dubai tiene el honor de invitarnos a la inauguración de sus nuevos proyectos que ya le mencioné, mañana, el viernes 23, mañana, 5 de la tarde, en la JP Park Plaza, frente al Parque Duarte. Así es que muchísimas gracias por la invitación. Ahí está, gran apertura del Grupo Dubai. Agradecer también a la Cooperativa Vega Real, que nos invita a la 35ª Asamblea General de Delegados, domingo 8 de abril en Vallacanes, a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias. Es el tiempo ahora para Fulvio Oreña y su tema central. Adelante, hermano. No. Muchísimas gracias Raquel, muchas gracias Francis. En este momento, en este turno que me toca, voy a compartir con ustedes una lamentable denuncia que tiene que evaluarse, que tiene que debe de... de Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, en este momento que me toca compartir con ustedes, voy a hacer una denuncia que tiene que evaluarse, tiene que estudiarse a fondo. No la hago por un interés de tratar de hacer daño. Es un asunto nacional, en, es un asunto que puede afectar a los productores nacionales de frutas y vegetales, que puede afectar la exportación dominicana. Es un asunto muy serio y muy delicado. Como ustedes saben, prácticamente no comparto lo que se dan mucho en el tren agrícola actual, en el Ministerio de Agricultura, porque el fomento se ha echado hacia atrás. La atención al campo no la veo como la mejor. Es. Entonces, de acuerdo a la resolución 100, eh, 2017, que salió el 11 de noviembre del 2017, Agricultura anunciaba que se erradicaba la presencia de la mosca del Mediterráneo en República Dominicana. Y digo que es una denuncia muy delicada, por lo que ustedes van a ver a continuación. Esa noticia en ese momento decía que República Dominicana iba a ampliar la exportación de frutas y vegetales a diferentes puntos del mundo. Nosotros exportamos en vegetales chinos más de 80 millones de dólares, en vegetales y frutas más de 300 millones de dólares. Y son miles las personas que viven de eso. Más de 100.000 personas indirectamente viven de eso. La ampliación de la exportación de frutas y vegetales hacia, hacia mercados que estaban vedados para República Dominicana será posible, decía esta parte noticiosa, <coughs> gracias a la erradicación de la mosca del Mediterráneo. De acuerdo a a la Asociación de Hacendados de Agricultores y a los productores hortícolas de Constanza, ellos decían y destacaban la erradicación del insecto Ceratitis capitata, que es la mosca del Mediterráneo, y esta especie que nosotros estamos viendo en pantalla, la Nestrepa antunensi, que es la que fue encontrada, la que más se parece a la que fue encontrada, en la tarde de ayer, en una finca aquí en San Francisco de Macorís, en una finca de Atillo, también esta mosca, quiero que me enfoquen en las la demás imágenes, esta mosca fue encontrada en la comunidad de Huiza. Pero ayer, en esta finca de aquí de Atillo, fue encontrado también las frutas de guayaba, afectada, afectada de las larvas de la mosca del Mediterráneo. Y como pasó aquí en San Francisco de Macorís, también puede ser que esté en otros lugares y esté afectando. ¿Cuál es la, de, la delicadeza de este tema? Yo no quiero decir, o no quiero pensar, que se esté apostando atrás. Esa fue la mosca que fue encontrada ayer en la finca de Héctor Paulino, en la comunidad de Atillo. ¿Se ha denunciado que en el este? Hace rato que se encontró ¿Que? Ahí. No, no, no, eso fue erradicado. Agricultura anunció que fue erradicado uh -huh. la mosca del Mediterráneo. Esto atestigua que no, que hay problema en República uh -huh. Dominicana. Esta fue la que fue encontrada ayer y también se encontraron frutos infectados. ¿Qué pasa con esta mosca? Ese estilete que tiene atrás, por ahí es que ella perfora los frutos y con ese estilete entonces oposita dentro de las frutas. Las frutas se caen y esas frutas que se pudren en el suelo, las larvas pasan al suelo y luego completa su metamorfosis y sale nuevamente ya el adulto a volar a infectar nuevas frutas. ¿Cuál es el problema? Que los países a los cuales nosotros le exportamos frutas y vegetales son países que tienen prohibido, prohibido exportar frutas y vegetales de países que estén afectados con esta mosca. Anteriormente, las entidades internacionales, el Ministerio de Agricultura, hizo grandes esfuerzos con las que fueron encontradas en el este que supuestamente fueron introducidas en estos vuelos internacionales que hay con algunas de las frutas que entraron al país y hicieron ingentes esfuerzos por erradicar la, la mosca del Mediterráneo en ese momento que tuvo que intervenir también el departamento de agricultura de Estados Unidos con fondos para permitir la, su erradicación, y luego abrir, aperturar la exportación. La resolución 2007-11, que difundió el ministro de Agricultura, decía que ya estábamos libres de la mosca del Mediterráneo. Eso fue en julio. Eso fue en julio. Bueno, ahí tenemos la mosca, y lamentablemente hay presencia de la mosca del Mediterráneo en San Francisco de Macorís, que puede estar en otras localidades. ¿Qué se debe de hacer? Las autoridades de agricultura saben lo que tienen que hacer. Lamentablemente los técnicos están a pie, no tienen combustible, el exiguo aumento que se le dio, la mayoría de los amiguitos del partido y los amiguitos de los funcionarios cogieron esa tarjeta para ellos sin ser profesionales agrícolas. Y los departamentos de investigación están totalmente arruinados y eso es lo que nosotros tenemos como ministerio para hacerle frente a este grave problema. La ceratítica pitata, esta mosca fue encontrada en San Francisco de Macorís. Es urgente que las autoridades del Ministerio de Agricultura Pongan atención, el interés no es dañar, el interés no es causar problemas, el interés es que se pueda corregir de una vez y por todas, que no tenga que ver lo político, sino lo profesional, y que se le dé al productor nacional el respeto que se le merece, su afán, su sudor, día a día, cultivando para exportar, y necesita atención de los departamentos de sanidad, de los departamentos de inocuidad, que puedan laborar, que puedan trabajar, que tengan fondos, los departamentos de investigación también, y que este brote que está aquí en San Francisco de Macorís, ojalá no esté en otras áreas del país y pueda ser erradicado definitivamente, pero de una forma fehaciente, de una forma que no arrastre duda, que no sea para ocultar el sol con un dedo, sino para llevar una solución verdadera a nuestros productores, a nuestros exportadores. Esa foto que ustedes ven ahí de la Ceratiti capitata, fue la que fue encontrada. Hay varias especies, todas ocasionan el problema de la pudrición de las frutas, porque con ese estilete de, que hay detrás, ellas opositan, per, perforan la fruta, la opositan y la dañan. La larva se alimenta del de contenido de la fruta porque no son, no son pendejas, no son estúpidas. Ahí hay comida, ahí ponen su huevo para que la larva se alimente y cuando ya el fruto cae al suelo, entonces pasa al suelo a pasar lo que se llama su metamorfosis, hasta salir en estado adulto nuevamente a infectar fruta. Esto puede provocar un daño a nivel nacional, que nuevamente sean cerrados los permisos de exportación que tenga en el país en estos momentos. Es una denuncia muy seria, muy delicada, que vuelvo y reitero, no lo hago con la intención de joder. No lo hago con la intención de dañar a nadie. Es un asunto que debemos de hacerle frente para nosotros cuidar a nuestros productores y nuestras exportaciones, nuestros trabajos, nuestros campos, que por sí están en muy malas condiciones. Esos son los frutos que han sido afectados en esa finca, que es una finca simplemente de, de recreo, es una finca... Eh, de persona que le agrada tener su finca y tener algunos frutos. Y en una de esas hay frutales. Y en esos frutales se encontró, en este caso la guayaba, los huevos ya opositados por la mosca del Mediterráneo, dañando ese fruto. Ahí se están multiplicando. Ese brote puede estar lejos. Como está en esa finca puede estar en, otra, en, en otras. Hay que investigar a fondo hay que declarar un plan de emergencia, considero yo, para buscarle la solución a esta grave situación que en estos momentos a través de Telenor, Canal 10, en de mañana, estoy responsablemente denunciando. Esto con el ánimo de que se pueda erradicar totalmente la presencia de la mosca del Mediterráneo en nuestro país y no afecte a nuestros productores nacionales. Bueno, la verdad que esto eh, debe llamar a la preocupación a todo el orden agrícola de nuestra zona, puesto que se suponía que, como tú dices, se había erradicado y que afecta directamente a la producción local esta y si no a se la toma y a las exportaciones porque no la van a paralizar totalmente desde que hay una presencia es la una paraliza. una condición drástica porque se cumplen las, las medidas no y que estos insectos no tienen fronteras están en esa finca se encontraron ahí ayer tarde ¿Qué, también ¿qué se han trayecto, encontrado qué trayecto puede que esté recorriendo tiene un radio más o menos de 10 a 15 kilómetros pero se puede trasladar con una fruta que tú lleves de un sitio a otro y ya tú la llevas, sin darte cuenta, infectada. Ya. Tú imagínate, eh, si apareció en esa finca que no es de vocación eh, hortícola. ¿No le hicieron frutales, fotos las personas que eh, la encontraron? Porque estas son no, no, de no. la web. Eh, eh, no, no, no, esa foto fue la foto que le hicimos. Esa fue la foto que de la foto, persona que la encontraron. Esa foto fue la foto que le hicimos ayer tarde, mm. que yo estuve con mi amigo ahí, presente ahí, lamentablemente encontramos eso eso es lo penoso que fuera, fuera así colorida. claro, tiene, hay varias especies esa Esta. esa es la forma mira, sí, porque una y cuál es el caso que siempre nos gusta agradar con una fruta y llevarla de un lugar a otro, no hay ningún tipo de restricciones así como está en esa finca puede estar en otras en múltiples, y ojalá así no sea, pero puede estar contaminado parte de la geografía nacional Bueno, muchas gracias Fulu, gracias por tu gracias. tema como siempre eh, Orquídea desde Salcedo escribe, nos manda una foto de que nos desea feliz jueves, muchas gracias Orquídea, nos saluda el número que termina 8178 nos manda varios postales, también de buenos días, para usted también el número que termina 8178, yo le he mandado este afiche que nos ha reenviado a nosotros, Ani Cruz del operativo médico de multi hospitalario el sábado 24 de marzo del día de detención del glaucoma. Ahí están las instituciones afines que están promoviendo esta actividad. Enhorabuena. Gerald Rodríguez, Gerald nos escribe, dice Gerald, que a 400 pesitos de la fiesta a la fiesta de Luis Segura. Ay, promiscidad, Gerald. Víctor Grimaldi, Víctor nos saluda, nos manda una postal, muchas gracias. Claudio Cornelius desde el Bronx. Nos manda el ciclo de la vida de la mosca del Mediterráneo. Ahí está, en pantalla. Vamos a ver a Claudio. Claudio. Claudio Cornelio desde el Bronx. Ese mismo hermano. Sí, ese es. es el ciclo. El ciclo es. de la vida. Ahí Mira. manda. Y manda la, cada una de las Gracias, pasos. Claudio, por tu apoyo. Así es. Recibo una información de WhatsApp de Cristino Rodríguez. Explicando la situación de lo que fue el Cabildo Abierto. Que fue una, una fórmula de solución porque se le habían se le había devuelto el presupuesto porque no estaba conforme a la aprobación de la sala y tuvo que hacer una nueva asamblea de forma de solucionar y no retrasar más la inversión y que proyectos quedaron afuera como el de la señora y es, que proba es probable que utilizaran mecanismos mecanismo de dejar ya que le dieron la oportunidad de hacer una nueva, una nueva aprobación o una aprobación definitiva. Mm. Eso, eso es grave porque desde el que se inició esta gestión, yo he criticado la fórmula. En principio se lo aceptamos porque ellos no tenían el tiempo suficiente para hacer asambleas. Y el presupuesto participativo se presentó como, una, como un logro. Así es. Bueno, nos escribe en el WhatsApp Elsa Matías de los Frieles Manda un video que está corriendo en las redes sociales de miembros de Toy Harto grupo de protesta nacional, que le cerraron algunas páginas web y demás, y que están diciendo que a los países que quieren tanto a los haitianos, porque se llevan medio millón, ese en síntesis, la, el, el enunciado en ese video, Canadá, Estados Unidos, Francia, a ellos les están mandando a llevarse 500 mil por lo menos haitianos para su casa. Esther Vargas, buen día, el consumir el fruto atacado por la mosca, ¿qué daño puede causar? No, no ninguno. Y ninguno. dice que esa mosca está no, fea, no. dice Esther, no causa ningún daño a la no, salud no, de la no, gente. No, no. Alfa Janet de la Cruz, de los maestros, eh, ahí manda una postal. Eh, Esther, eh, ¿entendiste? No causa ningún daño, solo es a la fruta. Que la de daño. Manolo Geraldino, Manolo dice buenos días, yo creo que Fulvio tenía que hacer la denuncia directamente a Agricultura porque así le hace daño al país. Dice Manolo, Cristina No se puede, no se puede tapar el sol con un dedo, hay que ser responsable. Cristina denis de la urbanización Toribio Camilo, corrobora con Fulvio hace días que recogí, habría recogido una fruta y encontró una guayaba con las mismas características, ahí está Cristina Denis aportando al tema de fútbol en el día de hoy, nos vamos a una breve pausa retornamos de una vez con más aquí en De Mañana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 Gracias, eh, salud, por, gracias por continuar con nosotros, salud hermanos ya queda poco. Eh, <risa> un gracias, tere. Siempre. gracias Tere Miren, eh, hace un momento yo dije un poco rápido Que felicitaba a la familia rice sobre todo a José y a Samir Que son la generación que, que van en la vanguardia En el proceso de una empresa de ya de más de 100 años como es el grupo RISET, y que en el área de la producción y comercialización del cacao han dado muestra de ser una familia que a la vez han visto en su pueblo, en su tierra, los espacios y las oportunidades y la inversión. Y hoy Palval es una realidad que es un puesto de bolsa donde van a ofrecer servicios para inversores, para personas que, que entren al mundo de las inversiones en bolsa de valores y sobre todo también colocar empresas que es una vía rápida y fácil o, o, o fácil de, de accesar a, a, a capitales frescos y de oportunidad. Qué bueno que San Francisco de Macorís esté a nivel de las grandes ciudades con el centro, eh, el puesto de bolsa Palval, del grupo Riz, de los hermanos RICE que entran a San Francisco de Macorís, eso será hoy a las 4 y 30 de la tarde. Mis felicitaciones a ellos y espero que el comercio y la industria y, la, y las personas, en fin, que entren al mundo de las finanzas y de la inversión en San Francisco de Macorís. Enhorabuena, así es, felicitarles, vamos creciendo y eso es lo importante. Hoy también en el Día Mundial del Agua, eh, yo quiero compartir esta imagen con ustedes, que está en el WhatsApp Master, por favor, y agradecer a Elías, primero Elías de Sector Espino, la que nos escribe en el WhatsApp, nos da los buenos días y dice que eso es lo que le faltaba. Antes Elías, vamos a ver a Elías, Elías dice que buen día, era lo que nos faltaba, más plagas. Esperemos que busquen una solución para que nuestra agricultura no se vea afectada a grandes escalas Ahí está la preocupación de Elías que manifiesta Ahora sí, el siguiente mensaje, el mío, la imagen del Día Mundial del Agua Destacar algunos elementos importantísimos qué se celebra el día de hoy, 22 de marzo Según las Naciones Unidas, en el 1992 a partir de la fecha Ha querido hacer un llamado a las naciones para que, eh, sobre todo, prioricen este tema Promuevan el uso adecuado racional del agua, pues 2.1 mil millones de personas carecen de este, del acceso al servicio del agua potable de manera segura. En la actualidad alrededor de 1.900 millones de personas viven en áreas con escasez de agua potencialmente severa. 40 mil millones de toneladas de tierra vegetal suelta, eh, es arrastrada por agua cada año. 80% de las aguas residuales del mundo fluyen nuevamente a los ríos y océanos sin ser atrapadas o reutilizadas. Otro dato importantísimo a destacar en este Día Mundial del Agua, que la dos tercera parte de los humedales naturales han desaparecido desde el año 1900. Y mil... 800 millones de personas se ven afectadas por la degradación de la tierra y la desertificación a menos que el 65% de las tierras boscosas se encuentra en un estado degradado. Actualmente la agricultura representa el 70% de las extracciones mundiales del agua, principalmente para riego, una cifra que aumenta en áreas de alto estrés hídrico y densidad de población. La industria el 20% total denominado por la energía y la fabricación. El 10% restante se destina al uso de, uso doméstico. La proporción utilizada para el agua potable es mucho menor al 1%. Oigan esto: importantísimo dato. Además de que el agua no potable y unas pobres infraestructuras sanitarias, así como la falta de higiene, causa alrededor de 842 mil muertes al año oigan 842 mil personas mueren al año por el mal uso del agua potable esas aguas de, de que se contaminan con residuos sanitarios y me trae a colación y es justo destacar en Tenares por ejemplo la lucha tan grande que tuvimos por tantos años, para tener un sistema de agua potable adecuado, eh, se, con, se logró con el, el, programa, el proyecto, sobre todo ya una realidad del acueducto Múltiples Hermanas Mirabal, que está supliendo de agua potable a gran parte del municipio, Tenares, de municipio de la provincia de Hermanas Mirabal. Sin embargo, no tenemos sistema coloacal. Que trae como Mucho, consecuencia trae sí, trae como consecuencia la contaminación de las aguas por cada quien resolver el problema de manera individual con un pozo séptico. Entonces, la contaminación de las aguas por, eh, por los canales ya. Eh, eh, que se contagia, se unen la potable y la del de pozo séptico, entonces puede traer como consecuencia grandes enfermedades y ya lo han dicho las organizaciones mundiales que en el mundo al menos al año 842 mil personas mueren por esta contaminación de las aguas, por tanto en Tenares estamos curados, digo yo, poca cosa ocurren, pocas enfermedades causan cuando vivimos con esta triste realidad ante la indiferencia de muchos políticos que solo saben Prometer y prometer en campaña y no solucionar los problemas de raíz que afectan y la necesidad de básicas. Sistema de agua potable es básico, sistema cloacal es básico, educación, salud, las calles en buen estado, es básico para una población vivir con dignidad, pero muchos políticos se recuerdan de sus gentes, solo en elecciones. Mira. Por tanto, mucho apo apoyo que hayan elecciones cada dos años. Eso, eso es un desastre penoso. para mí, mira, por, por, por lo... lo que incluye eh, sobre todo el fervor y todo lo demás. Pero hay mucha gente que quisiera tener elecciones es cada una dos años acumulación, para ver alguna respuesta a las necesidades. Es una acumulación de un pasivo social importante, es decir, de una pérdida de, de esperanza, de una pérdida de, de, de todo. Y precisamente es por lo que ha perdido vigencia el interés en la población por los partidos y los políticos. Mm. Somos quienes hemos propiciado esta situación. Y te voy a decir algo, Raquel. Cuando criticamos aquí o levantamos la voz por una de estas reivindicaciones y estas necesidades, automáticamente yo vuelvo en sí y digo, pero venga acá, el pueblo no tiene por qué cuando se supone que tenemos un Estado social democrático y de derecho instalado Constitucionalmente con todo lo de la ley Y manejando recursos Que uno no se imagina Porque a todo este tiempo Es quebrado que debiéramos de estar hmm. Y no... Pero nuestra economía crece Y nuestra economía crece todos con una inflación controlada Como lo presenta en el Banco Central Con una estabilidad Económica Válida que los países Entre un 4 y 7% Lo podemos, lo podemos evaluar Ah, que dentro de esa estabilidad Y dentro de esa... Eh, bella información de estado en crecimiento y de economía robusta se esconden unas debilidades que no quisiera bueno compararlo con un con un sismo si se desrella. de qué magnitud hermano no de cuánto tú la pones si bueno. se descubre lo que hay detrás para sostener una robustezca economía es decir no voy a ser pesimista lo que quiero es señalar para concluir que la sociedad ha tenido que sobreponerse a esa espera y resolver de la medida que puede con los chelitos que consigue solucionarse sus problemas básicos que el Estado se supone no lo debe de, de garantizar. Agua con cisterna y pozo tubular. Y comprando botellones de aguas cada vez más caro. Luz con sistema de energía e inversor. Plantas e inversores. Seguridad, cerrando nuestras casas con todo los hierros y alambre y Cámara cámaras de seguridad, poner un sereno. ¿Qué costo tenemos un para poder vivir y aquí? Y un perro grande. Me y a la vez pagar <risa> todos los impuestos que pagamos cada vez que consumimos un producto. Mira, Francia. Es decir, que la vida del dominicano mm. está más que cargada de costos. Que esos son impuestos indirectos. Pero óyeme, esos son los indirectos que son los que sí. causan mayores volúmenes. Claro. Porque que... cuando tú tienes que, que tener seguridad, cuando tú tienes que tener, es decir, que la calidad de vida no es solamente dinero en los bolsillos. Claro, claro. así es. Tiene que estar ligado a la satisfacción de que usted puede producir para sus bienes y, ser... bienes y servicios y satisfacer necesidades familiares, pero también Vivir en tranquilidad, que usted se pueda sentar en el parque sin ser atentado. En ataltado, el frente de su casa. En el frente no de su casa, disfrutar parque, de su tranquilidad. No trancado, preso, solo. Así sí, es. Miren, por, por cierto, apuntará ahí brevemente, okay, Fulvio eh, La encuesta Gallup revela mm -hmm. esa realidad. La mayoría de los dominicanos cree que nuestro país va, va por mal en camino. Eh, de hecho, le hemos estado dando seguimiento. Hay aquí mayoría que piensa que no debe reelegirse el presidente Medina, sin embargo tiene una valoración de casi 50%, unos 45, 46%. Nunca ha estado ahí. Ha dicho la mayoría según la encuesta Galo. Mira, así que vamos mal porque tenemos unos sí. altos índices de, de violencia, de delincuencia, de inseguridad ciudadana. Volviendo al tema del agua, Raquel, que es uh -huh. sumamente importante hoy, Día así del es, Agua, Así es. vemos al río Jaina que <coughs> nuevamente... Fue contaminado con sustancia tóxica. Sí. Vertido por una empresa. Se está investigando empresa. si fue adrede o si fue un accidente. No, pero ver, independientemente de, una, de una una otra empresa forma, ahí está la empresa. una empresa que se llama Brenta Caribe SRL. Esa empresa se uh -huh. llama. Y la sustancia tóxica se llama Tergitol. Mató muchísimos peces. Que la, el Tergitol está prohibido en la mayoría de los países. ¿Y para qué se usa ahí? Y aquí se permite. Es un componente de cuestiones químicas que hace esa empresa y lo usan. Entonces, cuando lavan los tanques, dicen los pescadores de ahí mismo, cada, eh, cada vez que le toca lavar tanques, tiran todo eso al río. Por eso es que es Jaina. Y no hay supervisión. Además ¿no? de ser la más contaminada en el aire, es la más contaminada de contaminación es que, de aire. Que área costera... También es la más contaminada en las aguas. Ay Dios. Y también es la más contaminada en el subsuelo. ¿Tú sabes qué pasa en Haití? Entonces, dentro de su calamidad, que eso desbastó la zona costera y la riqueza que en las costas de ese país pudieran ellos estar aprovechando. Claro. Que es la que nosotros estamos de espalda y hay muchas que se están aprovechando, pero aprovechándose para particulares sin importar el, el daño que están causando. Tenemos un contacto telefónico, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién eh, hablamos? Excúsenme por la... Por la interrupción No. Yo estoy llamando porque tengo una inquietud muy grande uh -huh. ¿Y es en qué paró el recurso de amparo de los haitianos contra el ayuntamiento? Ah, bien, eso estamos lo... en espera Gracias. de la decisión de la juez Porque ellos están celebrando ¿De verdad? Ah, sí mismo es ¿eh? ¿Y en qué sentido? Ah, de que Ale tiene que pagar, qué sé yo, cuántos millones No creo porque, no creo que... Que hay un daño porque ellos no demostraron, no tuvieron pruebas de daños causados, porque precisamente este es un recurso totalmente distinto a cuando usted lo ejerce por daños y perjuicios. Este es por asuntos de derechos fundamentales. Okay, okay, y nuestra y, y precisamente yo lo he explicado, mi participación como abogado junto a un grupo, a un equipo que está Ramón Tavera y Héctor Castellano, en razón de las comunidades que estaban afectadas por estos asentamientos irregulares, que es deber de los ayuntamientos y del gobierno mantenerlo liberado, porque también son zonas privadas donde hay inversiones de casas uh -huh. suntuosas y que sus valores se fueron mellando, como dice popularmente, producto de este creciente asentamiento humano de forma irregular, insalubridad, falta de calidad de vida, que para ellos era lo más terrible, era ver ciudadanos, eh, seres humanos en esas condiciones. Los derechos fundamentales, usted tiene, cuando lo invoca, tiene que demostrar lo que sus derechos han sido burlados. No sé si haya una fórmula o se nos escapara algo al presentar la inadmisibilidad, es decir, que no conocimos ni el fondo siquiera de lo que ellos pedían. Así es, así anda el asunto. Bueno, gracias por estar pendiente del tema, por llamar al programa. Sí, hay que estar con, entonces, de, ahí hay que, de ese pequeño visor. episodio pende mucho la soberanía nacional, porque esos son episodios que pudieran estar entonces, como pasó con el muchacho que le quitaron la oportunidad de expresarse, que le dijo traidor al presidente y, y tiene una medida de coerción. Eso es una forma de coaccionar a la opinión pública o hacer opinión cuando usted tiene libertad de, de hacerlo, sin sujeción, sin, sin miedo. Ahora, nadie está negando, nadie puede negar que si un ciudadano X, no importa color, raza o estatus o, o migratorio, en el territorio de la República Dominicana la constitución dice que se lo garantiza. Y si se le había hoy alentado, ellos tienen, lo principal que tenemos que ver aquí es que hay libertad y oportunidad de acceso a la justicia, porque a ellos se les conoció un juicio. Bueno. Así es, y cerramos sobre todo la idea del Día Mundial del Agua y las datos que le dábamos, haciendo también énfasis, recordándole a las autoridades que Tenares existe, eh, Hacer conciencia de la manera individual, cada uno de nosotros, ustedes que nos están mirando y nosotros por supuesto, del uso racional del agua. Se ha hablado ya mucho tiempo, de que las guerras hoy día son hace mucho tiempo por petróleo, pero que en los próximos años será por ese líquido tan preciado el agua que necesitamos todos para vivir. Así es que bueno, nos vamos a la pausa. hay una parte, Domínguez Brito dio unos detalles que da grima aquí en la Nuestro República. hermano país.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 Lucha, Confía y Avanza Saul Hidalgo Animación Ministerio Huellas de Maús Colaboración 200 pesos por persona Ven y participa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 por continuar con nosotros acá en De Mañana. Bueno, agradecer a todas las personas que nos escriben en el WhatsApp permanentemente reiterar la actividad importante que tiene el Club de Leones San Francisco aquí en la provincia de Duarte, invitando a este operativo junto a la Sociedad Dominicana de Oftalmología, el Club Leones San Francisco Duarte. El, el operativo gratuito sobre glaucoma, detención de glaucoma, sábado 24, ...acá en San Francisco de Macorís... ...en el hospital... ...en el hospital totalmente gratis... ...así que interesante... ...el San Vicente de Paúl... ...Hospital Universitario y Regional... ...ya tenemos la doctora lista chicos... ...la doctora Andrea Manjarés... ...como cada jueves... ...nos trae reflexiones importantísimas... ...en el segmento diagnóstico social... ...colóquenmele por favor... su micrófono... ...para que como de costumbre... ...la dejamos con ella... ...que está lista con todas las informaciones que viene a compartirnos temas de sumamente interés para reflexionar, para tomar las mejores decisiones en nuestras vidas, muchachos. Así es. Y ya no gracias. Listo, casi listo, casi le... inicia la Semana Mayor. La Así semana Santa. es. Yo le exhorto que vayamos caminando hacia nuestras parroquias y pues nuestros pues, lugares participar de los viajes. Y sí, sí. participar de cada una de las actividades en la medida de lo posible. Uh -huh. Y que pudiera esto significar bastante oportunidad para cada uno. Correcto. Sobre todo para reencontrarnos y, y tener un espacio de y paz. Y después de eso, el domingo yo me voy a dar mi chapuzón. Él <risa> sí. Óyeme, no, es que esa piscinita sí. está buena, la piscinita de Jaén. Natural. Debe estar bien. Y es fresca. que yo quiero mucho o sea, la una ñoñahito. piscinita natural. Es una piscinita. Bien, un bien chévere, bien bonita. Sí, bien. Tú sabes, uno ahí sumergido, sin calor, <risa> escuchando la ñoñadito no no, no, no, no, no, eso. Ese, eso, eh, eso, eso. No no ahí no tú, tú disfrutas de la naturaleza. Claro. El Añoñadito sí tenía su particular eh, voz. Sí, eh, sí. sí, sí. Año, el Añoñado. No, y, y no, todavía lo y mantiene tiene, así. tiene unas canciones íconos. Sí. Aquí, Nacional. te encanta, te identifica claro, claro, Muy bien. Claro. Bueno, bueno, excelente. Pues, ya sí, tenemos lista la doctora Andrea Manjarres de nuestra parte. Les dejamos con ella, nos despedimos, pasen un feliz día. Doctora, buenos días, está en su casa. Buenos días. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Los veo ya recargando pilas para la Semana pide Santa. Pide esa doctora? Ah, <risa> somos nosotras.